Y entonces todo se acabó, y entonces sí que funcionó. Ella y sus maletas se fueron, y otras aventuras vinieron. Dedicó muchos años para olvidarla, dedicó casi todo el tiempo para ello. No pudo conseguirlo, no la olvidó, hoy se muere de vergüenza por no hacerlo dos. Él le dijo, no tienes que cansarte más, no soporto tanta decepción. Puedes marcharte por donde viniste, yo seguiré aquí llevando mi procesión. Y entonces todo se acabó, y entonces sí que funcionó. Ella y sus maletas se fueron, y otros, otras aventuras vinieron una gran oportunidad pero no supo valorarla sabemos lo que ella sufrió y cómo su vida fue amarga y esa historia acabó así sin oportunidades salidas la vida se comporta dura a veces y el mar se paga siempre con creces